Flojito, ¿eh? voy flojito. Tengo otra pantalla. Espera, vamos a cambiar la pantalla. Vamos a cambiar la pantalla de pulso 155. Pues, más o menos, ahí me dice el reloj. Me dice que voy en el umbral, pero el umbral me dice en toda la zona 4. Si me colocan verde, toda la zona 4 para él es umbral. Bueno, sería una manera un poco ruda de definir el umbral. A ver... ¿Cómo lo explicamos? El umbral sería la zona en la que tú puedes estar durante un cierto tiempo trabajando no acumulas suficiente lactato como para que te... Haga que, te digamos, te vayas deteniendo Te vaya pinchando la pierna Y te permita la pierna ir haciendo Lógicamente estás acumulando la tato Pero no estás acumulando mucho ¿Vale? Creo doy de memoria, creo que eran dos Miligramos Creo, es que no me acuerdo, había una medida Era dos Bueno, da igual El caso Depende el entreno, la carrera que vas a hacer, para ti tu umbral de referencia no será el mismo. ¿Por qué? Porque si tú, a pesar de que el umbral será a tu acumulación de tantos miligramos de lactato, y sea tu umbral, 157 pulsaciones, por ejemplo, será el estándar. Pero luego tú, a la hora de trabajar, no es lo mismo hacer un 10K que un 40K. Entonces, en tu 10K podrás ir aproximadamente a tu 88% de rango cardíaco correlativo porque esa sesión o carrera va a durar unos entre 40 a 50 minutos depende ¿no? ¿vale? entonces para estar 40 a 50 minutos corriendo tu zona de trabajo límite cardíaca va a estar alrededor del 88% ¿vale? Bueno, dicho eso, de tus máximas. Ahora, si tú vas a hacer 40K, que son 3 horas, vamos a poner, en asfalto, 3 horas y pico, o unas 4 en montaña normal, o unas 6 en montaña técnica, con mucho desnivel. si tú vas a estar 6 horas, lógicamente, tu umbral estándar del 86% cardíaco, que es el estándar, o el 88%, por ejemplo, para un 10K, ¿vale? O tu zona de límite, lo vas a tener que bajar. ¿Cuánto? Explico. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un entreno de unas 3 horas, sea con desnivel, sin desnivel o en plano, pero va a estar 3 horas o una carrera tus máximas que no deberías pasar serían las estándar las perfectas de media porque si es montaña lógicamente las tendrás que pasar y luego perderlas, bajarlas en las bajadas no es como en asfalto se ve todo el rato constante bueno, resumiendo 84% para maratones planas sencillo mira 84% maratones planas 86% medias maratones planas 88% los 10K planos eso va así ¿qué pasa? si tú ya no haces una maratón plana vamos a poner un estándar de 3 horas va a otra hora y pico y tú vas a meter de nivel en esa maratón vas a meter 2000 positivos pues se te va a ir a 6 horas ¿qué ocurre? que no va a estar 3 como era tu 84% unas 3 horas No, va a estar 6 Por lo tanto, ¿cuánto lo bajamos? Un 80% más o menos Bajas 4% el rango cardíaco Medio o total O digamos medio, sí, total no Total es una manera de decirlo mal Y bueno, pues eso, tú cuenta que si vas a hacer Maratones de montaña No te pases De un rango cardíaco medio contando subidas y contando bajadas que bajan que descompensan para, para abajo la media pues del 80% si nos vamos a ultras ya es difícil calcularlo ahí hay tantas cosas en juego tantas distancias diferentes temperaturas, todo, pero contar que para lo típico de correr por montaña las competiciones normales que sean de maratones y cosas así no te pases de un 80% cardíaco. Es decir, tu zona 4 corte justo. Zona 4 empieza en el 80 y acaba en el 90. Del 90 para el 100% sería zona 5. Zona anaeróbica, zona ya que te destroza, acumular mucho lactato. ¿Vale? Pues eso. Vamos siguiendo.